Hola a todos el ciclo de seminarios de la asignatura de etología que este año hemos tenido la suerte de contar con estas instalaciones. Algunos de vosotros habéis estado en la presentación abajo. El CRAI nos ha permitido hacer estos seminarios aquí arriba y además poner a vuestra disposición y a vuestro conocimiento todas las, las posibilidades que tienen para ayudaros en vuestra formación, tanto investigadora como en cualquier eh, campo de la biología. Eh, darles las gracias por supuesto a Marisa, a Pepa y a todo el personal del CRAI Sabéis que eh, tenéis mucha suerte de contar con estas salas. Creo que todos sabéis y habéis estado estudiando en otros sitios y sabéis las diferencias que hay entre estas salas y otras eh, que hay por ahí. Eh, contáis con una cantidad de bibliografía espectacular, no solamente en formato papel, sino también en formato electrónico. Y además el CRAI os ofrece la posibilidad de muchos cursos formativos que muchas veces pues, no tenéis forma de acceder a ellos o no los conocéis y por eso no los utilizáis os recomiendo que accedáis a la página web del CRAI y veáis toda la oferta de formación que tiene, porque creo que son cursos muy, muy interesantes para todos vosotros, sobre todo porque estáis terminando la carrera en, en Biología y en, próximamente vais a ser graduados y vais a tener que empezar a pensar en qué pasa mañana. Si alguno tiene claro que se quiere dedicar a un campo muy específico, pues ya sabrá cómo hacerlo, pero hay otros que todavía pues, tenéis algunas dudas de cómo hacerlo, qué hacer, estos seminarios están enfocados a eso, si alguno de vosotros se quiere dedicar a la investigación, hay muchas dudas de cómo lo hago, necesito beca, necesito nota, pues mi objetivo al solicitar este, este, este, este proyecto al plan propio era eso, intentar quitaros las dudas o solucionar alguna de esas dudas que se nos plantean a la hora de terminar el grado en biología y no saber qué hacer con nuestra biología. Por favor, os pido que participéis en los seminarios que Pablo, en este caso, y los demás conferenciantes que están aquí, están aquí para ayudaros y, sobre todo, para compartir con, con vosotros su experiencia. Cada uno de los currículos de las personas que vienen a contaros su, su historia es totalmente diferente y vais a ver que al mismo sitio se puede llegar por diferentes caminos. Eh, contaros una vez más, que ya los de teología lo saben muchas veces, lo he dicho ya muchas veces que asociado a estas, estos ciclos de seminarios hay la posibilidad de visitar las, las, las instalaciones del CITIUS, que son edificios en donde se hace investigación para la Universidad de Sevilla y también para otras empresas. Y aquellos que no sois de la asignatura de etología, tenéis la posibilidad de apuntaros para poder hacer esas visitas. Hay dos posibles visitas, una es el 8 de abril y la otra es el 30 de abril, en horario de 12 a 1. Si queréis apuntaros y no estáis en la asignatura de etología, en esta página web del crime en la parte de abajo, perdonad que haya desaparecido durante un minuto, pero en la parte de abajo tenéis aquí visita un enlace a la visita del día 8 y un enlace a la visita del, del 30. Solicitáis eh, hacer la visita y tanto si sois alumnos de teología como si podéis, no, podéis apuntaros a esa visita. El día 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues paso entonces a presentar a nuestro primer seminarista, a nuestro primer conferenciante, Pablo Escribano Álvarez. Él es graduado en, en biología, eh, se graduó en el año 2015, fue, fue alumno de la asignatura de etología en los primeros años en los que se impartía etología eh, en el grado de, de biología. Fue un alumno que se implicó muchísimo en la asignatura. Nos conocimos por, por, por, porque participaba mucho en clase, entre otras cosas. Y después eh, tuve la suerte de contar con él para impartir un seminario porque eh, entró como alumno interno en zoología con Pablo López, e hizo un trabajo fin de grado eh, de investigación en, en una especie de anémona y entonces fue un trabajo que tuvo mucho de comportamiento, de ecología, de zoología y me gustó tanto que le propuse que viniera a darle, a impartir un, un seminario a los siguientes alumnos del siguiente, del siguiente año y bueno dio una conferencia espectacular, a todos los alumnos les gustó mucho y hoy os va a contar parte de esa, de esa singladura que fue su trabajo fin de grado. Posteriormente Pablo, al siguiente año, hizo el máster en biodiversidad y ecología eh, de, de invertebrados. Eh, no, no, fue el máster en, en biodiversidad y, y ecología de la conservación. Vale. La de la conservación. Eh, es un máster que es del CSIC, de la estación Biológica y de la Universidad Pablo de Vide. Hizo su trabajo fin de máster eh, con un grupo de investigación y en este caso lo hizo en una especie de anfibio, el sapo de escuelas, y él nos contará un poquito más qué pasó con ese trabajo y, y cuál fue su experiencia de su trabajo fin de máster. Eh, Pablo a día de hoy tiene publicados tres artículos científicos y tengo que decir que uno de ellos creo que él le tiene especial cariño porque fue iniciativa propia. Encontró un libro que le pareció interesante y... Y habló con Pablo López, que era en ese momento pues, trabajaba con él. Y parece ser que era la primera vez que se encontraba en las costas de Huelva y la segunda vez que se encontraba en la península. Entonces, bueno, pues eso dio lugar a una publicación y eso demuestra que la curiosidad y el interés por lo que veis en la naturaleza muchas veces son cosas que pueden dar lugar a muy buenos frutos. Y eso yo creo que lo tiene, lo tiene bien reciente. Bien. Eh, posteriormente, Pablo eh, es de esas personas que, bueno, que era un alumno brillante, pero la nota no lo reflejaba tanto y sabéis que las becas normalmente se las suelen dar a la gente que tiene mucha nota. En su caso, salió de la carrera, no le, no le ofrecieron la oportunidad de tener esa beca y él se ha ido buscando la vida entre muchos sitios, eh, publicando artículos, haciendo lo que podía en cada situación, en cada momento, buscando trabajo de muchas cosas, de Catlón ha sido una de las ofertas que ha tenido y después, por ejemplo, ha trabajado en la isla de Gran Canaria, en un grupo de investigación y mientras que estaba trabajando allí con un contrato más o menos estable, eh, le surgió la oportunidad de, escoger, eh, de acceder a una beca de FPI, que ayer os preguntaba que era una beca de FPI y muchos de vosotros todavía no sabía lo que era, no pasa nada si no lo sabéis. Bueno, pues Pablo os va a contar hoy qué es una FPI y qué oportunidades se le abren a partir de este momento. Esas FPI y esas FPU muchas veces surgen en cuanto uno se gradúa, cuando tiene una nota de esas estratosféricas, como hay algunos que la tienen, y por supuesto todos mi, mis halagos para ello, pero hay otras veces que las, que las puertas se cierran porque no tenemos esa, esas calificaciones. Bueno, pues sin más os dejo con Pablo y con, con su seminario, espero que os guste muchísimo. En eh, cualquier momento de la charla lo podéis interrumpir si queréis, preguntarle cosas que no hayan quedado claras. Y si no, de todas formas vais a tener pues, 10, 15 o 20 minutos para plantearle todas vuestras dudas cuando él termine. ¿De acuerdo? Ah, además se no me decirme, que me lo, me lo dijo Marisa antes, esta charla se está transmitiendo en streaming, ahí veis la cámara, se está transmitiendo en streaming en la página web. La página web del que ya me ha asustado, que me ha da dado no lo he dicho, se está transmitiendo en directo y, por supuesto, podéis tuitear, retuitear, yo soy cero, soy nula en redes sociales, pero si alguno de vosotros quiere participar en redes sociales y hablar de la charla que estamos, que estamos recibiendo, pues bienvenido sea. Muchas gracias y os dejo con Pablo. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? No, no, ya, ya, no pasa nada. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Maya por la presentación. Gracias también a todo el personal del CRAI por ofrecernos bueno, este espacio. Y gracias a todas y a todos por haber venido porque, bueno, eh... Para empezar, yo creo que es un proyecto, una iniciativa bastante interesante. Yo cuando estuve estudiando aquí la carrera, a mí me hubiera encantado, yo creo, contar con una iniciativa así. Eh, además, porque os puede venir muy bien, yo os aconsejo que nos exprimáis la pregunta, tanto a mí como a mis compañeros. Y también os digo que, bueno, mis compañeros, he la suerte de los que dan seminarios más adelante, he tenido la suerte de estudiar con ellos, incluso uno de ellos ha sido profesor mío también y son bueno gente brillante en lo que hacen y como personas también maravilloso y estoy encantado de los seminarios con ellos también quería quería decirlo entonces bueno yo voy a contar un poquito eh, lo que he estado haciendo desde que entré en algún interno en la carrera perdonadme si os doy la espalda pero no sé dónde voy a ponerme muy bien vale <ríe> si no veis avisadme también vale alguna cosilla sobre todo algún vídeo que voy a poner vale eh, entonces bueno eh, os voy a contar un poco mi experiencia y conforme os vaya contando detalles sobre mi trabajo a fin de grado, eh, algunas cosillas de mi trabajo a fin de máster y luego el trabajo que hice eh, cuando terminé el máster en Gran Canaria, intentaré, pues bueno, deciros cómo he ido consiguiendo las cosas, cuáles han sido las cosas positivas que yo he sacado, eh, los problemas que he tenido también, que al final, bueno, pues uno aprende de todos esos problemas que surgen y, e intentaré ser, eh, bueno, pues lo más útil posible para vosotros y vosotras, trabajo. ¿vale? La primera diapositiva eh, que quería poner es esta, eh, este libro de aquí, Cartas a un joven científico, eh, lo escribió un, un entomólogo estadounidense, que es el hombre que tenéis aquí, eh, que bueno, es considerado uno de los padres de la sociobiología, y bueno, este libro lo escribió un poco pues, eh, enfocado a los estudiantes de doctorado, ¿no? a todos los estudiantes que iban a empezar el doctorado, y a mí me llamó mucho la atención, yo me topé con este libro cuando estaba haciendo el máster, porque, bueno, el prólogo se titulaba Hiciste la elección correcta, ¿no? Y este fragmento que tenéis aquí tan pequeñito, a mí me llamó, me llamó mucho la atención en aquel momento y yo creo que resume un poco, eh, pues, la intención que yo tengo hoy, ¿no? Obviamente, nunca sabremos si, si hemos hecho la elección correcta o no, eh, ni tampoco yo soy nadie para decir lo que tenéis que hacer, pero si alguno de vosotros y vosotras tenéis esa curiosidad por... O ese pequeño interés por dedicaros a la investigación, o tenéis alguna duda, mi objetivo es que lo intentéis. Eh, no es un camino fácil, eso sí es cierto, como veremos también en, en la presentación, eh, es un camino muy complejo, pero a la vez yo creo que es muy bonito y que da, bueno, pues da sus frutos y, y mi intención es animaros, si tenéis ese pequeño gusanillo que tiene todo el científico yo creo, a que, a que empecéis por este, por este mundo. Bueno, yo, eso, como ya me presentó Maya, pues estudié aquí en la Facultad de Biología y uh, pues, yo recuerdo que fue en tercero de carrera, me parece, por entrar a un interno en el, en el Departamento de Zoología. Eh, justo en el grupo que se llamaba, porque ahora me parece que he cambiado el nombre, Biodiversidad y Ecología de Invertebrados Marinos. Yo por aquel entonces no tenía planteamiento de, de, de hacer nada de biología marina ni, ni de invertebrados Yo recuerdo que cuando estaba en tercero lo que más me interesaba era el comportamiento de primates Era algo que, que a mí me flipaba y yo decía yo quiero dedicarme a esto. Había hecho algunos cursos, pero aquí en la facultad bueno no tenía eh, a lo mejor posibilidad de tirar por esa línea. Y eh, conocí a Pablo López González, eh, supongo que lo conoceréis, os ha dado clases seguramente que es quien fue bueno, pues, mi tutor del trabajo cinegrado y a quien uno de los que yo considero también eh, una de las personas más importantes de la carrera dentro de mi formación pues eh, investigadora, ¿no? de mis inicios Y este eh, nudibranquio que veis aquí fue uno de los responsables de que a mí me picara también un poco el gusanillo por los invertebrados, las especies exóticas y, y esas cosas, como vamos a ver. Yo conocí el grupo de Pablo porque bueno, hace eh, muchas cosas también de divulgación científica que es algo que yo considero súper importante a la hora de si nos queremos dedicar a, a la ciencia. Eh, y un día les acompañé como alumno interno pues, a la zona del Cortil, a la sí. zona de huelga que realmente está aquí en este punto 8 creo que tenemos aquí. Y bueno, estábamos mirando entre las rocas y viendo un poquillo pues, los invertebrados que había para coger alguna roca y traerlos aquí al, al, a la universidad para mostrarlos a, a los alumnos que vinieran o a los niños que vienen al Salón del Estudiante de la Feria de la Ciencia y los manteníamos allí en acuarios, ¿no? Luego, cuando terminaba toda esa jornada, nosotros los devolvíamos a la zona deportiva. Y entonces yo, pues levanté una roca y me encontré con un par de estornudibranquios. Yo por aquel entonces, bueno, y... y o sea, ahora eh, soy desconocedor de la fauna deportiva, yo no sabía eh, qué especie eran y si era de allí, si no era de allí. Yo lo vi bonito y dije, ¡guau, wow, qué bicho más chulo! Entonces me acerqué a Pablo y le dije, oye, Pablo, mira, te parece interesante que cojamos y nos lo llevamos al laboratorio y luego lo ponemos bajo lupa para que los niños lo vean. Y entonces Pablo, que ha hecho parte de su, test, de su tesis en esa zona, me dijo: Guarda esto, que esto es interesante. Claro, a mí, bueno, pues eso me dejó un poquito, ¿no? Qué extraño. Y yo cuando llegué al laboratorio ya me había olvidado prácticamente de este Que Yo me veo a Pablo buscando entre todos los tarros que nosotros habíamos traído a la universidad y me dice: Oye, ¿dónde está el tarrito que metiste con el Nudibranca? Y, y digo: Bueno, pues por, por ahí estará. Total, que lo saco, y lo estuvo mirando a los números y buscó algo de, de bibliografía. Y efectivamente era interesante porque era una especie del indo pacífico eh, bueno, que no estaba presente, que no debería estar ahí en la zona del portillo. Entonces, buscando la bibliografía pues, nos dimos cuenta que estaba citado en, en estos puntos que veis aquí, del 1 al 7, en todas estas zonas, sobre todo aquí en esta parte del Mediterráneo, en la parte del Atlántico y en el Mar Cantábrico, como especie exótica. Y entonces dijimos, guau, pues no sé, puede ser interesante, ¿no? Y bueno, pues era la segunda cita que de este muy grande la península ibérica y Pablo me dijo, podemos hacer un ejercicio eh, como de publicación. ¿no? Entonces este fue como el primer encuentro que yo tuve ese grupo interno con, con la investigación mmm, real, ¿no? de, de hacer un ejercicio de publicación. Entonces poco tiempo después eh, Pablo me propone hacer el trabajo sin de grado con ellos, con el grupo de investigación. Y yo, mmm, por aquel entonces estaba tan ilusionado ya, después de, de haber encontrado muy medirán y tal, que dije, casi dije que sí sin pensarme, pero yo no sabía ni el tema. Eh, Pablo me propone hacer un, un trabajo de competencia en anémonas de mar. Eh, aquí tenéis el título, lo voy a leer, aunque bueno, el título suena horrible, pero yo creo que ahora explicándolo un poquito eh, os va a parecer un poco más atractivo. El título es Relaciones de dominancia, subordinación y invertebrados marinos. Anémonas de mar como modelo experimental. Entonces, como bien sabéis, eh, las anémonas son, son animales bentónicos eh, bueno, que están en fijos a los fondos, ¿no? a las rocas, y eh, estos animales son suspensivos o pasivos, es decir, eh, bueno, lo sabréis seguro, eh, se alimentan pues, bueno, cuando las partículas de alimento les llegan, otros invertebrados, y así los capturan con sus tentáculos. Entonces, el espacio, el lugar donde estas anémonas están fijas, eh, es muy importante. Estas anémonas, de hecho, tienen que competir por ese espacio. Y esa es la, la base de mi trabajo de en fin de gran. Entonces, eh, Pablo me propone hacer un, eh, este trabajo como de competencia, en el que nosotros íbamos a generar eh, una especie de jerarquía para ver qué especie de las que teníamos allí en la zona deportiva se posicionaba en... o sea, se... Sí, se eh, adquiría una posición dominante y otra en una posición más subordinada. Vale, de todas formas, esto lo voy a ir explicando un poquito más conforme vayamos pasando algunos diapositivos. Eh, si tenéis dudas o algo que no entendáis, me paráis, de verdad, paradme porque a mí me gustaría que esto fuera dinámico. Eh, trabajamos con seis especies nativas de la zona del portil, vale. Eh, entonces, nosotros lo que hacíamos era cogíamos los individuos, eh, bastantes individuos de cada especie, y nos lo traíamos. Sí, dime. ¿Tienes alguna foto del nudibranquio que has hablado? Ahora, vamos a este de aquí. ¿Es así de color? ¿Cómo? ¿Es de ese color? Sí. Sí, es negro, un ah. sí, negro así, con unas líneas blancas y todos los amarillos. Es del género policera, la especie de policera es policera estética. No me sale decirlo muy bien porque tiene una D y una G ahí. Lo podéis buscar si no tengo más fotos por ahí en el ordenador. A ver si queréis ver, ver un poquito de Entonces, como, como estaba diciendo, eh, nosotros cogimos individuos de, de todas las especies, de, bueno, de estas seis especies de anémonas nativas de, del área deportiva y nos los trajimos al laboratorio, para hacer luego enfrentamientos eh, y ver o bueno, eh, cómo competían en este caso las anémonas. Luego teníamos una especie de anémona que era exótica, que ya estaba citada en la tesis de, de mi tutor, de Pablo, que llevaba décadas allí, pero que era una especie exótica, ¿vale? No debería estar allí. Y entonces propusimos, nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasaría si llegara otra especie exótica a, a nuestra comunidad? ¿no? Eh, a la hora de competir con el resto de especies, ¿qué pasaría? ¿Se posicionaría eh, en una posición alta como dominante o como subordinada o intermedia? Entonces encontramos otra, otra anémona, eh, esta no estaba en, allí en el cortil, es una especie de anémona del género de Saiplacia, que es plaga en acuarios tropicales de todo el mundo. ¿Vale? Normalmente cuando la gente pone un acuario de agua salada y compra la roca viva que se, que se compra en las tiendas de animales, pues esta anémona eh, aparece como, como plaga, ¿no? presente en la roca y supone un problema. Entonces, eh, teniendo la experiencia de otras especies que habían sido plagas en otros acuarios de todo el mundo, que se habían vertido sus aguas a lo mejor al Mediterráneo y, habían, eh, y se habían convertido en una especie invasora, dijimos, bueno, ¿qué pasaría si... Ya que estamos viviendo una época de, de cambio climático, si sube la temperatura del agua, porque esta especies son una temperatura más alta, es del otro lado del Atlántico, si sube la temperatura del agua, ¿qué pasaría si llega, tanto accidentalmente, porque eh, alguien pues, bueno, pues vieta las aguas o lo que sea, o llegue pegada a un barco o lo que sea, y se introduce en nuestra comunidad? Entonces nosotros cogemos individuos de esta especie, se los pedimos a tiendas de animales y los traemos también a laboratorio, para ponerlos a competir también con las animales nativas. Para los enfrentamientos entre esta especie y el resto de alemonas, eh, que estaban en diferentes temperaturas, nosotros durante dos semanas eh, bajamos la temperatura a dos grados en los acuarios donde estaban esta especie y a los de, al resto de especies nativas o esta exótica que llevaba décadas en la zona del portín, le subimos dos grados a la temperatura, ¿vale? Y la dejamos durante dos semanas experimentarse para tener eh, la misma temperatura a la hora de hacer los enfrentamiento. Entonces, nosotros lo que cogíamos era un individuo de una especie de anemona, vale, otro individuo de otra especie de anémona que estaban fijas en una roca y las uníamos en el acuario. Y poníamos a grabar durante una hora. Como estos animales eh, son capaces de moverse, de pegarse de la roca y moverse para los lados, pero de manera muy lenta, nosotros acelerábamos la grabación, que era normalmente una hora, hasta tener un minuto de grabación. Y entonces nosotros podíamos ver qué estaba ocurriendo eh, en, en esos enfrentamientos. Más, más o menos lo vais entendiendo como... Vale, eh, entonces, eh, había cuatro posibilidades ¿vale? que nosotros teníamos en el enfrentamiento Cuando nosotros uníamos dos anémonas, eh, una de ellas eh, podía desplazarse y ceder la posición Entonces, en este caso, la anémona que cedía la posición era la que perdía y la anémona que mantenía la posición era la que ganaba ¿vale? Y eso se le daba eh, mediante una fórmula que explicaré ahora que no nos vamos a meter mucho en detalle pero se le daba una puntuación. También podía pasar que ambas nemonas mantuvieran la posición, por lo tanto era un empate. Y también ocurría que ambas nemonas cedieran la posición. Entonces, eh, cada, cada resultado, por así decirlo, se anotaba y luego se le daba como una, pues un valor. Obviamente el, el mayor valor era si ganaba en los enfrentamientos eh, y bueno, pues así hicimos un índice de eficiencia competitiva, que era una fórmula para sacar una puntuación por cada especie. ¿Vale? Mm, bueno, aquí tenemos la tabla, eh, sí que es cierto que no pudimos hacer enfrentamientos entre todas las especies, como veis los huecos aquí, ¿vale? eh, por el tamaño de las anémonas, Hay mucha diferencia de tamaño y de algunas especies nativas no pudimos, algunas son simplemente que no llegan a más tamaño que a lo mejor un centímetro o dos centímetros y otras eh, no pudimos coger por individuos de, de todos los tamaños. Entonces nosotros hacíamos cinco enfrentamientos por cada par de especies, ¿vale? Cogíamos un individuo de esta especie, por ejemplo, con un individuo de esta especie, y hacíamos un enfrentamiento, ¿vale? Uno significa que ganaba la especie de, de la izquierda, dos, que ganaba en el enfrentamiento la especie que está abajo, el cero era lo que os había dicho, que ambas se evitaban, y la X era el empate, ¿vale? Que ambas mantenían la posición. Eh, ¿Por qué hacía cinco enfrentamientos por cada par de especies? Pues bueno, para intentar eh, no tener eh, o evitar un poco el error de la, de la, diferent, eh, de la variación intraindividual. ¿vale? Puede ser que algún individuo pues, estuviera mejor alimentado que otro, o lo que sea. Bueno, entonces hacíamos cinco por cada, por cada par de especies. Y luego, de todos los enfrentamientos, pues eso, eh, teníamos una puntuación. Eh, se hicieron, eh, me parece que se llegó a tener ciento, más de 100 horas de grabación eh, que luego nosotros analizamos. Gracias, Mario. Esto que veis aquí, eh, bueno, está acelerado hasta tener un minuto. Si veis la una que está aquí en este lado, está cediendo la posición y la otra neumona la mantenía, ¿vale? Fijaros en este vídeo, que ahora lo voy a volver a repetir, os lo cuento un poco desde el principio, porque esto es como la segunda parte que tenía mi trabajo fin de grado. Es la parte de comportamiento. Eh, bueno, en esta lo vale. hecho para atrás? Sí. Sí. Vale, gracias. Pues. Bueno, si no, ya lo, ya lo ponemos otra vez, pero no... Vale. ¿Lo veis bien? No, muy bien. <risa> vale, aquí tenemos esta, esta, como veis, mantiene la posición. No sé si aquí puedo... no, no sé. No, vale. Vale. Pues una mantiene la posición y la otra, pues... Ahí es que la uní unido otra vez, pero la otra, pues... pierde la posición en este caso, ¿vale? El siguiente vídeo es eh, pues un patrón de comportamiento que nosotros vimos, que ya se a ha citado en la bibliografía. ¿Puedo al aquí? No, no, déjalo, déjalo aquí. ¿Qué es este de aquí? Como veis, eh, está inflando unas vesículas que tiene aquí en la base de los tentáculos, si la dejas aquí inflada, ¿vale? Esas vesículas eh, se llaman acrosrabios eh, y son unas vesículas que eh, solo mm, inflan, por así decirlo, en los enfrentamientos entre animales, ¿vale? Son unas vesículas que están hechas para competir entre animales. Entonces, cuando nosotros vimos este comportamiento, pues bueno, nos pareció interesante citarlo, pero eh, lo curioso es que durante el trabajo, analizando todos los vídeos, eh, vimos también otros patrones de comportamiento. No, no, yo no creo que ya, no ya pasó un palo. Vale, esto que veis aquí son capturas de pantalla de los mismos vídeos de los comportamientos que nosotros vimos. Este es el primero, ¿verdad? Como ya os decía, eh, pues bueno, estas vesículas que inflan las anémonas para competir. Hay, bueno, tengo que decir que el tipo de nidocitos que tienen estas vesículas es diferente a los nidocitos que tienen en el resto del cuerpo, ¿vale? En la columna, eh, perdón, en los tentáculos, en el biscoral. En el eh, y bueno, eso. Eh, entonces, luego vimos eh, estos tres comportamientos que como aquí. El comportamiento este, en la casilla B, fue muy interesante porque nosotros vimos un, un patrón que podemos describir y que se repetía además entre los diferentes individuos de la misma especie. Y es que, como veis, la nemona está inflando la columna, echa como los, eh, los tentáculos, los pone hacia el otro lado y parece como que empuja a la otra nemona con la columna. Entonces nosotros dijimos, parece que está compitiendo, está luchando con, con la columna, que extraña. Y se nos ocurrió pues, ver el idioma, el tipo de nidocitos que tenía esta especie en la literatura científica en la columna. Y lo curioso y lo más interesante es que el tipo de nidocitos que tenía esta especie en la columna, solo en la columna, era el mismo tipo de nidocitos que tenían estas especies en las vesículas que utilizaban para competir. Eh, sí que es cierto que no todas las especies de anémonas tienen acroragios, ¿vale? Hay algunas que lo tienen y lo utilizan en la, eh, compitiendo, y hay otras porque pues, utilizan otras estrategias, como vimos en, en este trabajo. Este comportamiento de aquí es parecido, pero nos indicó así como que era más defensivo. Eh, como veis, la anémona eleva eh, el escapo de es la base de los tentáculos, eh, deja como una pared. Pero esta especie de anémona no tenía ningún, eh, ningún tipo de nidocitos diferentes a, a los del resto del cuerpo, ¿no? ni, ni tenía el tipo de nidocitos eh, presentes en, en estas esta vesículas o la columna de esa anémona. Por lo tanto, simplemente lo, lo describimos. y y lo dejamos ahí. Y luego este, este de aquí es un comportamiento también que fue muy interesante porque eh, nosotros vimos como que la anémona eh, pues in, inclinaba el oral hacia la otra anémona y parecía como que intentaba, eh, dicho así, que realmente no lo creo, era como comérsela, ¿no? pero lo que hacía era como que eh, sacaba un poco la faringe y hacía unos movimientos peristálticos hacia afuera. También vimos el tipo de nidocitos que había en, en la faringe, no tenía ningún que nosotros pudiéramos ver que fuera diferente a los del de resto del cuerpo pero bueno, era un comportamiento que, que las anémonas podían utilizar a la hora de, de, de competir Esta es la parte de comportamiento eh, a mí me gustaría extenderme más en esto, pero bueno, como son muchas cosas y eso eh, pero luego si queréis podemos hablar un poco más de este tema eh, Esto de aquí, esta tabla, es simplemente para indicaros después de nosotros eh, con la fórmula, lo que comenté del índice de eficiencia competitiva eh, pues cada especie tenía una puntuación ¿vale? Eh, pues esta especie de aquí tenía 68 puntos, por así decirlo estatal. y con esa puntuación nosotros hicimos un, una gráfica en la que generamos una red de jerarquía ¿qué especie había sacado mayor puntuación? que esa sería la más dominante y las especies que habían sacado menor puntuación serían las más subordinadas aquí hay factores que no, que no estamos teniendo en cuenta por supuesto es decir, eh, esto es un experimento de laboratorio nosotros traemos las anémonas. Y la anémona tenía que competir, en este caso, con otra anémonas, en un acuario donde estaban las dos solas. En naturaleza, obviamente, esto no es así, influyen más factores, hay otra, otro, otras especies, e incluso, eh, que esto lo, lo, lo citamos también, en la, lo, lo contamos en la discusión, eh, hay alguna especie de anémona que hace la fotosíntesis y otras no. Por lo tanto, las anémonas eh, fotosintéticas quizás bueno, pues, se quedan relegadas a zonas, se quedan en zonas donde les puede llegar el luz del sol, y estas pues, no necesitan. Entonces, esta gráfica que ves ahí, la A, pues serían las seis especies de anemones nativas cómo se distribuiría la jerarquía en un supuesto caso de que no estuviera la especie exótica la primera que os, que os dije, no sé si lo recordáis de... Ay, que para Había dos especies, estas pues dos de aquí, ¿vale? Había una exótica que llevaba décadas eh, allí, ya estaba citada y esta que no estaba presente, ¿vale? Entonces la primera gráfica sería sin esa primera especie exótica y esto sería con lo que sería actualmente la zona de ¿vale? el área de estudio. Y así es como se distribuirían las anémonas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si, por lo que comenté antes de, de la subida de temperatura, si llega a esta especie exótica? ¿Dónde se colocaría? ¿Dominaría sobre las demás? ¿Al ser las recién llegadas sería una subordinada? Y lo que encontramos fue esto con los datos que ya os, decía, que ya os he dicho eh, de que no tenemos en cuenta todos los demás factores y la especie exótica que no está presente todavía en el que es plaga de moris tropicales se colocaría en esta posición bueno, no, una especie no dominaría en este caso o no obtiene una puntuación bastante alta pero tampoco es una subordinada y esto quiere decir que, bueno, que puede cambiar aún así la estructura de la comunidad de las especies de animal. este trabajo, así contado a lo mejor eh, bueno, no sé, suena, hay muchos detalles que a lo mejor me dejando en el tintero, pero para mí fue uno de los trabajos a los que más cariño le tengo ahora mismo, porque eh, bueno, fue muy bonito para mí, tuvo su parte de comportamiento, y con este trabajo pues, terminé esa etapa que vais a terminar vosotros y vosotras ahora, ¿no? que termino la carrera. Y pues se me quedó esta sensación, ¿no? ¿Y ahora qué? Yo sentí como una especie de, de, de salto, ¿no? a la alba, un poco al pre un precipicio ¿no? de, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, en aquel momento, bueno, pues tenía la baja del máster. A mí me, me gustó bastante la investigación, yo quería seguir por esta esta, esta carrera y entré en el, en el máster, ¿no? Digo, bueno, tengo un año más para, para ahí como, como de, de, bueno, de amortiguándome un poco sin, y no estar pensando tanto en qué hago mi vida. Y entré en el máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación, la Universidad Pablo Olavíe, que también organiza la Asociación Biológica de va a bueno, yo cogí este máster, podría haber cogido otro cual, otro también, pero me pareció interesante Bueno, bueno veo otras líneas de investigación que tenían otros investigadores o lo que sea. Y eh, pues me topé con un investigador que se llama Iván Gómez-Méster, allí de las primeras que trabajaba en ecofisiología de anfibios. Yo, como veréis, en todo lo que he ido haciendo he ido cambiando de grupo, realmente de animales, ¿no? Eh, yo tengo la suerte de que en realidad me siento muy a gusto trabajando, si me gusta la pregunta, con cualquier tipo de animal. Eh, hay algunos por los que tengo más preferencia, pero, pero bueno, al final lo importante no deja de ser la pregunta ¿no? que tú te haces. Y me propone un trabajo que también se titula de una manera horrible, eh, que se llama Efecto de los antioxidantes de la dieta en las respuestas prácticas del alma de anfibio a la desecación del medio. Yo no lo hubiera cogido si me hubieran dicho el título antes. Pero el... lo cierto es que era un, un trabajo muy... Para mí me resultó muy interesante, eh, no sé si sabéis, supongo que sí, las especies la de, o sea, los anfibios cuando están en estado larvario, los en pues, pues eh, son capaces de detectar eh, la bajada, o sea, cuando se está desecando la charca más rápido de lo normal. Ellos tienen por un tiempo estimado cada especie, con algunas, poneros, tres meses para hacer para eh, para hacer la metamorfosis y si detectan que la charca se va a secar antes de que haga la metamorfosis pues se desencadena un mecanismo de supervivencia en el que acelera el desarrollo y hace la metamorfosis antes ¿vale? entonces, eh, esto les bueno, pues, le, le da la supervivencia por así decirlo pero les genera una serie de daños eh, los individuos pues salen más pequeños mmm, eh, les genera un estrés oxidativo que le daña también la célula, los cuerpos grasos pues son más pequeños también. Y entonces lo que se me propone es ver si los antioxidantes, las sustancias, eh, los beta -carotenos en este caso, son capaces, de, bueno, pues en la dieta son capaces de amortiguar estos efectos negativos de, del estrés oxidativo. No me voy a meter mucho en detalle en el trabajo y pero sí si os voy a contar una cosilla que, que me pasó. Eh, os cuento un poquito cómo fue toda la metodología para que veáis la carga de trabajo bueno, que todos los trabajos tienen realmente, tanto los de grava como los de máster. Pero yo, tenía, eh, yo trabajaba en cámaras climáticas de la estación biológica y tenía 120 renacuados individualizados en, en cubos de 3 litros a los cuales pues, que cambiar, tenía que cambiar el agua dos o tres veces por semana y los tenía que alimentar también dos o tres veces por semana. Los animales vivos no entienden de, de sábado, de domingo, de feria, de fiesta, de lo que sea. Entonces, en muchas ocasiones, pues Tienes que ir y bueno, tienes una responsabilidad de unos animales que se han en del medio y que tienes que hacer el estudio. Entonces, eh, luego, cuando hacía la metamorfosis, eh, pues nosotros le medíamos, bueno, en, justo en el momento en el que reabsorbía la cola, le medíamos la capacidad de salto, eh, los pesábamos, pesábamos los cuerpos grasos y también le hacíamos un frotis para ver eh, la célula del sistema inmune, porque el ratio de linfocitos neutrófilos estaba relacionado con eventos de estrés oxidativo. Eh, fue una carga de trabajo eh, bastante grande y al final eh, tuve un problema y es que eh, la temperatura de las cámaras climáticas estaba muy alta. Por lo tanto, eh, la, toda el, lo, una, ah, bueno, hay una cosa que se me ha olvidado decir y es que yo tenía cuatro tipos de tratamiento alimenticio, ¿vale? Uno control, otro eh, que era el, el pienso de conejo, que era el control enriquecido con sustancias antioxidantes, ¿vale? Con beta y luego dos tipos de planta que diferían entre de media la cantidad de, de beta carotenos que, que normalmente sintetizaban entonces al poner eh, la temperatura eh, bastante alta todos los enacuados se metrizaron por igual es decir no tuve diferencias significativas eh, entre los distintos tratamientos que yo había aplicado entonces como trabajamos fin de máster estuvo muy bien eh, pues bueno, porque al final tú haces unos test. Perdón, Pablo, tienes sí. que hacer, pusiste las cámaras mucho más altas de temperatura porque tenéis un tiempo límite para entregar los resultados. ¿Es que ese, yo creo que es un factor. Sí, sí. Eh, claro, bueno, tú haces un trabajo de investigación y tienes un tiempo. Eh, yo, esto de todas formas, lo sabía, mi tutor era consciente de que corríamos un riesgo al trabajar con animales vivos y como teníamos un tiempo límite para presentar el trabajo final pues eso pusimos una temperatura que no sabíamos que, eh, pues eso, que hacía que todos se estresaran a tal nivel que las sustancias antioxidantes de la dieta no eran capaces de amortiguar esos efectos negativos. Entonces, como os he dicho, eh, para mí fue pues bastante feo, ¿no? Todo el tiempo que yo le había este trabajo, pues sí, eh, fue genial como trabajo, pero luego todo el mundo, si se quiere dedicar a esto, pues le gusta ¿no? publicar o intentar publicar. Y yo ahí pues, me planteé muchas cosas, es decir, es que es un esfuerzo muy grande, tienes que dedicarle pues, una cantidad de horas y, y es un sacrificio que tú haces para que te puedan pasar estas cosas. Y yo recuerdo que yo me senté con mi tutor, con Iván, y le planteé, le dije, no, no sé qué hacer después porque a mí la investigación me gusta, pero sí que es cierto que bueno, la veo demasiado, no sé, es algo que... o muy complicado, muy complejo. Pero por suerte me dijo, mira, mmm, a mí me parece genial que te haya pasado esto aquí ahora. Esto te va a pasar muchísimas veces eh, en todos los aspectos de tu vida. Al final si, las cosas pueden salir mal, por supuesto. Pero bueno, hay que aprender de los errores. Por suerte ahora sabemos que esa temperatura no la podemos utilizar para este experimento. Si yo hubiera seguido esta línea, seguro que el próximo experimento que hiciera eh, ya sabría eh, algo más que antes no se sabía. Al final en investigación yo creo que vamos avanzando un poco gracias a lo, a lo que van haciendo los demás, ¿no? Tú te vas apoyando en otros investigadores que van haciendo estudios y también te apoyas un poco en, en las cosas pues, que como no se deben hacer. Y en este caso, pues bueno, mi tutor supo, supo eh, pues, animarme por, a, por aquel entonces y decirme mira, eh, saca lo bueno de esto que, que tienes que aprender y que levantar tu sitio. A la hora de presentar el trabajo, como los resultados te habían dado mal, ¿te afectó a la nota de alguna manera o como no había datos, como no sabías que eso podía afectar de esa manera no influyó? No, no influyó. Eh, la nota fue la misma porque realmente lo que te valora es eh, que tú aprendas a eh, adaptar. bueno, al menos en el trabajo, supongo que todos los, los másteres que están centrados más en la investigación son así, el trabajo te valoran porque tú seas capaz de, de estructurar un artículo científico, que tengas tu material y métodos bien explicados, que hagas una buena discusión, que tu introducción esté bastante bien fundamentada. Entonces lo que te valoran es que luego tú hagas los análisis en el programa estadístico que sea y los hayas sabido interpretar. Entonces eso es lo que te valora. Entonces, por eso decía que como trabajo estuvo genial, en la nota a mí no me influyó, eh, pero luego, luego como trabajo científico para ponerlo en el currículum pues no me sirvió. Pero bueno, estas cosas supongo que pasan. Eh, los que lleváis más tiempo a la investigación lo sabréis mucho mejor que yo. Y pues bueno, hay que tirar para adelante y seguir. Y si antes me había dicho que para mí el final de la carrera fue un precipicio, imaginaros lo que fue para mí el final del margen. ¿no? O sea, yo ya me veía que yo decía, ¿y ahora qué? No. Ese sí quiero y ahora qué... En este caso, los renacuajos que se sacan del, del campo... Por medida de seguridad, no se pueden devolver al, al campo. Si han estado en, en, en cámara eh, climática, bueno, en, o sea, si los has sacado en medio los has tenido durante un largo periodo de tiempo en cautividad, ya luego no los puedes devolver al medio. Por temor de que pueda, pues bueno, imagínate que algunos al hacer al, la metodología pues tengan un, un hongo o algo así, que puedan luego, si los sueltas en el campo, eh, pegarse a los restos de especies que están allí. Entonces se sacrifica. En este caso se hace un protocolo. Eh, esto lo lleva a un comité ético que, que bueno, no sé si es a nivel europeo o nacional. Cada universidad normalmente tiene su comité ético y aprueba las pruebas Claro, entonces pues se hace de una manera eh, lo, lo mejor posible para el animal, el que eh, se evite totalmente el sufrimiento y se sacrifica. Entonces, bueno, eh, como estaba diciendo antes, eh, para mí esto fue un momento en el que yo decía, ¿y ahora qué de verdad? No? Eh, y fue cuando yo empecé a pedir pues, contratos predoctorales. Eh, yo recuerdo que nada más terminé el máster, eh, pedí uno en la Universidad de Vigo y quedé tercero. Bueno, tercero reserva que sería como cuarta posición realmente. Y así me pasó pues, con muchos contratos, porque al final, eh, como bien ha dicho Maya, eh, gran parte de los contratos predoctorales eh, pues, tiene mucha influencia en la nota y yo no he tenido buenas notas realmente durante la carrera. Yo sé que esto deciroslo ahora a vosotros que sois de cuarto porque ya a lo mejor no podéis... lo <risa> no mucho, pero es que tengáis a lo mejor buenas notas, no todos tenéis notas, pero eh, Pero sí que es cierto que es muy bueno tener buenas notas porque te abre muchas puertas. Yo me he visto con la... Pues bueno, con, con el problema de que mi nota, eh, yo no podía acceder a lo mejor a una CPU, eh, y eso, pues al final me ha ido cerrando una serie de puertas que a día de hoy me arrepiento, pero bueno, intenté sufrirlo de otras maneras y al final es el camino que he ido tirando. A los, a los y a las que tengáis a lo mejor menos nota, no os desamine, desaniméis en absoluto porque yo no lo hice, yo lo seguí intentando. He tardado un poco más, pero al final, bueno, parece que voy en el camino eh, como os voy a seguir contando. Entonces, yo eh, después de esta etapa, eh, pues yo estuve. Bueno, estuve trabajando en muchos sitios, estuve en Inglaterra, pedía también allí solicitudes. Eh, y estuve trabajando en Decalón y en lo que me iba a salir, un poco para mantenerlo. Y mientras pues, seguía pidiendo, de técnico, predoctorales y Hasta que encontré eh, este grupo de investigación, es el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, que se encuentra en, en Tenerife. Y me topé con el grupo de investigación de Ecología y Evolución en Islas. Eh, allí encontré una, bueno, pues un trabajillo de, más o menos de técnico de campo. Estuve trabajando eh, con el impacto que provoca la culebra real de California, que ahora os cuento un poco más sobre ella, sobre los lagartos de Gran Canaria. Yo entré a trabajar con Marta López Dabia eh, y con julián Piquet, que fueron... Bueno, Marta era la investigadora principal, eh, que es la que eh, responsable de este proyecto, y julián era mi compañero que estaba haciendo un doctorado con el que yo trabajaba. ¿vale? De hecho, los datos que voy a comentar en esta diapositiva eh, son datos, que ha traído, datos preliminares de Julien Piquet y ¿vale? de Marta Roperario eh, pero bueno, yo estuve trabajando con ellos y os lo cuento aquí un poco ¿vale? por el este eh, En las Islas Canarias no hay ninguna especie nativa de serpiente y en el año 98 eh, bueno os presento un poco a la responsable la colebra Real de California como bien su nombre indica, es procedente de, de California y se utiliza como especie de... De terrario, es como una mascota que la compra en las tiendas de animales y eh, pues la gente las tiene pues, en cautividad porque además son muy, muy dóciles y todo. Entonces, en el año 98, en la isla de Gran Canaria hubo un escape masivo de estas serpientes en el campo. Eh, años más tarde hubo otro escape eh, en el norte de la isla eh, que luego se ha, se ha visto que es, eh, son, es una población genéticamente diferente a la población inicial que se escapó. Entonces, desde el 98 hasta ahora, bueno, en el año 2010 se concedió un proyecto LIFE que se llamaba LIFE Isla property ¿vale? haciendo con un poco con el género de, de la serpiente para intentar intentar erradicar esta especie de la, de la isla. Se han puesto trampas en toda la isla, se ha intentado capturar y hasta la fecha, si no me bailan los números, ahora seguramente serán más, pero hasta la fecha se han capturado 5300 serpientes. Vale. De todas formas, se estima, y estos datos son datos que vienen de de Ramón Gallo, que es responsable del proyecto Lightland Property que hay en el campo aproximadamente unas 30.000 serpientes ¿vale? por toda Gran Canaria Por suerte, eh, la especie todavía no está extendida por toda la isla eh, y hay zonas donde bueno, bueno, las especies sobre las que depredan, pues todavía se han salvado Entonces, eh, cuando se capturaban estos ejemplares, eh, pues bueno, se sacrificaban y se veía el contenido estomacal. Y se estaba viendo que una de las principales empresas de esta serpientes es el lagarto gigante de Gran Canaria. Una especie endémica eh, de la isla de Gran Canaria, solo está presente en la isla de Gran Canaria, eh, y, y además cumple un, un, un papel muy importante en, en la ecología de la isla, porque eh, los lagartos en, la isla, en las islas, en concreto las islas canarias, son especies que, que participan en la polinización de muchas especies de plantas. Entonces se vio pues, que aparecía en, en, el, en el estómago de estas esta serpientes pues, en gran cantidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando con las poblaciones de, esta, de este lagarto, ¿no? de este lagarto endémico? Y eh, el grupo de investigación con el que yo trabajé pues, eh, diseñó un, un muestreo para ver eh, cuántos lagartos gigantes había en las zonas donde estaban presentes las serpientes y eh, también se pues, eh, muestreaban las zonas donde todavía no había llegado la serpiente. Para mostrar el lagartos gigantes de Gran Canaria utilizamos trampas de caída, eh, que son unas trampas, son unos cubos ¿vale? bastante altos, en los que los cebábamos con tomate y sardina. Tomate porque les a los lagartos y, y sardina porque huele a, a bastante distancia, entonces los lagartos los detectan y se tiran dentro del cubo. Luego no pueden salir y es cuando llegamos nosotros y, bueno, pues los pesamos, los medimos, los pesamos y los fotoidentificamos para hacer eh, capturas, manuales de captura Y los datos preliminares del estudio, eh, os recuerdo eso, poníamos trampas de caída en las zonas donde eh, se sabía que estaban las serpientes y trampas de caída en las zonas donde todavía no había llegado la serpiente, Pero eran zonas ecológicamente similares en las que eh, habitaba el lagarto gigante de la del la canal. Y los datos preliminares, que como ya os digo son propiedad de Marta Reconaria y de Julien Piquet, eh, eh, indican <risa> que la culebra de Arde California está extinguiendo localmente eh, a estos lagartos. Nosotros en las zonas donde había serpientes no encontrábamos ningún lagarto en las trampas de caída, ninguno. Sin embargo, en, en, las, trampas, en, en las zonas donde no había llegado a haber la serpiente, sí que nos caían bastantes lagartos. Y ahí es cuando entro yo, eh, un poco. ¿Qué está ocurriendo con las otras dos especies de reptiles de Gran Canaria que solo habitan ahí? Tenemos dos especies, que es el, este perenquén. Bueno, allí llaman perenquén a lo que nosotros llamamos salamanquesa, ¿vale? Este Y gecko. Y esto es un, allí llaman lisa a lo que nosotros aquí llamamos el lizone. Yo creo que así es lo que es más equivalente. ¿no? Son dos especies eh, en las que, si nosotros queríamos mostrar a ver qué estaba pasando, no podíamos utilizar la trampa de caída. Porque eh, los perenquenes son capaces de escalar eh, por, por superficies muy planas, entonces escaparían de las trampas cuando, cuando nosotros llegamos. Eh, y, no, y no nos darían resultados fiables. Las lisas, bueno, sí se podrían utilizar con las lisas, eh, lo que pasa es que ya que íbamos a muestrear eh, perenquenes, pues utilizamos la misma trampa, por así decirlo. Entonces, eh, os preguntaba un poquito, ¿qué son? Bueno, habéis participado alguno, pero ¿qué haréis vosotros en este caso? O sea, se os ocurre algo, ¿cómo empezaríais? Porque yo me vi que acababa de tener, bueno, llevaba dos años por ahí trabajando, pero hacía dos años que había terminado el máster y me dijeron, vale, hay que muestrear el perenquén y la lisa. Eh, tenemos que salir al campo en unos meses, adelante. Y yo dije, ajá, vale, pues ¿qué hago? O sea, ¿cómo me...? Tengo que enseñar yo el muestreo, pero ¿qué es lo primero que os voy a y lo voy a aprovechar para hablar. ...la trampa, a lo mejor la superficie, que no pueda... ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Sí, sí, no, está bien, está bien. Bueno, es, es un poquito antes de lo que estáis comentando. Ah. Exacto. Claro, o sea, está, está bien lo que habéis pensado, porque es lo primero que se me ocurrió a mí. Digo, bueno, vamos a ver, no sé, con lo que ya tenemos. Pero realmente lo que lo que... Lo que hice fue, bueno, voy a buscar a ver cómo están muestreando esas especies de reptiles, eh, a ver lo que ya se ha hecho. ¿no? Como había dicho antes, que al final nosotros vamos trabajando un poco con lo que otras personas ya han hecho anteriormente. Y eso fue lo primero que hice. Eh, me puse a mirar, encontré un libro en el que, bueno, hablaba un poco de los muestreos de, de las especies de, de reptiles de Nueva Zelanda. Y empecé a ver, pues, bueno, los tipos de, de, de trampas que utilizamos. Pues la trampa carilla las trampas de caída directamente las descartamos. Eh, las trampas de embudo no nos parecían tampoco muy efectivas a lo mejor para estas especies. Las trampas adhesivas eh, nos parecían muy agresivas y luego teníamos dos tipos de trampas, de trampas pero que eran para animales arbóreos y nosotros estamos trabajando con animales terrestres, entonces no servían. ¿Cuál nos queda? Pues los refugios artificiales, las trampas de refugio, que ahora voy a hablar un poco más de ellas. Que fue con lo que yo di, que además estaba citado como bueno, es eh, eh, eh, para hacer inventario, monitoreo, especies y fue con lo que yo empecé. Entonces a partir de ahí, pues eh, bueno, pues vamos a ver mmm, este tipo de trampas, pues, cómo son las trampas, o sea, qué tipo de material, cómo se ponen, cuándo hay que ponerla Y ahí empecé a buscar más bibliografía. Seguí leyendo y encontré un artículo. Eh, en el que hablaba del tipo de material que había utilizar, cuál era el más idóneo. Entonces fue un estudio que hicieron con tres tipos de refugio artificial, uno de roca, otro metálico y otro lo que se llama eh, hondurí, bueno, es una teja asfáltica, ¿vale? Es un material así como... no sabría describirlo, pero se llama teja, teja asfáltica, ¿vale? Eh, y bueno, pues vieron, después de colocar estos refugios en el campo, Qué pasaba con dos especies de, de geco y, y de bueno, con una especie de geco y otra y dos de deslizones, ¿vale? Entonces, eh, como se ve aquí, aquí está esta es la teja fáctica, eh, luego está la metálica y la de roca, y como ves aquí, para las especies de deslizones no había mucha diferencia entre el tipo de material, que estaba un poco igual, ¿vale? Pero por algo concreto, supongo que por, por el material, por la temperatura, que a lo mejor ese material puede soportar bajo, bajo la teja, eh, sí había una gran diferencia en la especie de eco que, que habíamos utilizado para el este estudio. Entonces, eh, luego también empecé a ver que en el resto de trabajos eh, que hablaban sobre estas trampas siempre utilizaba la tejas fártidas. Entonces dije, vale, ya tengo el material. Tenemos que utilizar la tejas fárticas. Porque claro, cuando tú diseñas este experimento de cara a hacerlo en el campo, yo me, pues me pongo a buscar en, en las tiendas de El pues, Héroe y, y esas cosas. Porque al final es a lo que recurren, ¿no? No, no compras una... De hecho, las trampas que utilizamos para el otro lagarto eh, pues eran cubos que compramos de plástico. Entonces, este fue lo primero que hice. Eh, luego, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo es el diseño del refugio? ¿Cómo tiene que ser? En este artículo, en concreto, eh, tenían cuatro tipos de diseño. ¿vale? El número uno, os lo digo yo por si no lo leéis, era una sola lámina eh, de unas dimensiones que eran 28 x 40 cm, ¿vale? El número dos era una sola lámina de 65 x 45, un poco más grande. El número 3 era doble lámina, una, una teja encima de otra, ¿vale? Del mismo tamaño que la, que la dos, ¿vale? Eh, 65 x 45. Y la número 4 era una sola lámina, pero de 95x65, mucho más grande que la tercera. Entonces, bueno, en este artículo al final, eh, que también eh, tenía. discutía cosas de, bueno, de comportamiento. Se estaba viendo que los animales pues, se tendrían que meter entre las dos láminas, o incluso también debajo o Pero que lo más conveniente sería utilizar las de doble lámina. Que además hay una diferencia bastante grande teniendo la misma, el mismo tamaño. Y además es mucho más práctico para llevarlo al campo que una sola lámina más grande, que también nos da un resultado mayor. Al final, bueno, ahí hay más, es más grande, puedes encontrar más individuos, se pueden distribuir de manera. Entonces, vale, pues ya sabemos que son tejas alfácticas o doble mía. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro en la bibliografía? Pues bueno, ¿cuándo hay que colocar los refugios y después de colocarlo cuando encuentra...? O sea, porque esto es súper importante, sobre todo después de lo que me pasó en el trabajo fin de máster. El diseño experimental al menos tiene que estar, eh, pues bueno, bien... Eh, que también, aunque, aunque hubiera hecho esta búsqueda, nos podría haber pasado también algo que que fuera, bueno, simplemente que fuera negativo, lo que sea y no saliera bien. Pero bueno, ahí yo hice mucho hincapié en el diseño, en ver muchos artículos, también ver <coughs> artículos eh, científicos que estuvieran eh, publicados en revistas de impacto para ver eh, que, bueno, el material y métodos que, como, por así decirlo, bueno para, para revistas buenas, ¿no? Porque todo el mundo quiere publicar en revistas buenas, ¿no? <coughs> eh, Y entonces vimos aquí, esto fue en, en, el tiempo de semana, desde que eh, eh, se ponen los refugios, ¿vale? Y entonces, se ve como que a partir de la segunda semana eh, empiezan a caer un mayor número, por así decirlo, de, de lizones. Este se se con el lizones. O sea, que esto nos está indicando como que mm, nosotros no podemos poner refugios y llegar directamente y empezar a muestrar porque estaríamos obteniendo datos, que son errores. Y luego, ¿qué animales no están en contacto bajo los refugios? Este también fue muy curioso porque puso dos tipos de refugios, uno permanente y uno temporal. ¿Vale? El permanente llevaba dos años en el campo y el temporal llevaba unas tres semanas aproximadamente. Y vemos que en, en la composición demográfica de la población, o sea, no hay diferencia realmente entre subadultos y juveniles, entre la permanente y la temporal, pero en los adultos sí. Prefieren eh, refugios que llevan más tiempo en el campo, también puede tener lógica, pero sí hay diferencia también en el tipo de animales que nos encontramos. Eh, nos encontramos más adultos que subadultos y juveniles. Esto en la discusión del artículo, pues lo explica como que son animales territoriales y al final los adultos lo pues terminan echando a, lo, a los más pequeños. Eh, y otra cosa también muy importante que hay que tener yo creo en cuenta y es, aunque sean, esté trabajando también con el o, o con animales pues eh, similares, eh, cómo son de tamaño, porque los refugios, eso influye también. Son las especies... Perdón, que están utilizando en, en los trabajos eh, que yo estoy eh, buscando, similares a las especies que nosotros tenemos en el campo, eso también es importante. De tamaño son similares, sí, tienen hábitos similares también, porque lo mismo si una especie tiene hábitos nocturnos y otra diurno, quizás por, por temperatura, pues algunas a lo mejor no prefieren ese tipo de refugio o lo que sea. Entonces, todo esto fue un poco lo que, lo que yo estuve haciendo en Canarias. Eh, vale. eh, y a, a, hasta que, que fue el momento un poco, que ya es el más actual, que va a un poco más pues me notificaron. Todavía, bueno, todavía no es seguro. Pero bueno, que soy el primer candidato de una FPI, sí, sí, sí. <ríe> tiene que salir la resolución pero, pero bueno, en principio sí. Y bueno, pues ya dejé ese trabajo. ¿No has dicho lo que te notificaron? Digo porque no sabes. Ah, bueno, eso, que soy eh, es una FPI, un contrato predoctoral de cuatro años. Eh, soy candidato de, de esa FPI. Entonces, eh, bueno, pues ahora quería. No sé cómo voy de tiempo en realidad. No sé si. Sí, bueno. sí. <ríe> pues simplemente, bueno, quería contar un poquillo. Eh, mm. bueno, no, pues sí, primero, más, más o menos, para los tipos de... Ah, vale. Vale, sí. Bueno, el. El proyecto al que me voy ahora, cambio otra vez de, también de grupo y de, de la temática de similar. Y es curioso porque al final, eh, tanto lo que yo hice en el trabajo de fin de grado, que fue un trabajo bueno, con especie de exótica, por así decirlo, y lo que hice en el trabajo de fin de máster, que fue un trabajo de ecofisiología, ambas cosas o ambas líneas, por así decirlo, se unen en, en, el, en el contrato predoctoral al que, al que soy candidato ahora. Que de hecho, un poco, bueno, pues, como os contaré ahora, eh, que también hace del currículum, pues al final eso, que aunque yo haya ido cambiando un poco de línea, que no es lo normal o a lo mejor eh, o no es lo conveniente por así decirlo, depende eh, pues me ha hecho un poco que tenga un bagaje eh, pues... Para, esa, para ese contrato. Y es para trabajar con eh, colémbolos nativos y no nativos de la Antártida. Es eh, un trabajo de, de tolerancia térmica porque bueno, por eventos de cambio climático, pues puede ser que las, espe la las especies exóticas de colémbolos que han llegado allí eh, sean más tolerables, sean más tolerantes, se puedan tolerar temperaturas más altas y puede ser que la especie nativa no tolere temperaturas tan altas. Entonces, un, pues bueno, para estudiar eso. Y yo he accedido a eso a través de una CPI. Lo de la FPU, bueno, esta tablita la he sacado a, antes de venir en un foro que se llama Precario de donde te van notificando, que yo os lo aconsejo porque más que nada es donde te notifican un poco cuando salen las convocatorias, las resoluciones, te lo explican todo muy bien. Hay gente que tiene también mucha experiencia en eso y escribe pues, para ayudar a la gente que al final pues, pedimos contratos predoctorales pero la FPV yo no lo voy a extender porque quiero que realmente os lo cuente alguien que verdaderamente sepa que, sea, pues, o sea, que tenga ese FPV, que es Altai, que que se contará estupendamente, entonces eso que sí que se lo dejo un poco a él yo lo único que, o sea, lo que es un poco, que hace eh, por, eh, por la nota pasas un, una serie de filtros, que bueno, ya contará supongo, su eh, muchísimo mejor que yo y luego, eh, la FPI, eh, lo que sí sé es que, bueno, pues normalmente van asociadas a un proyecto Mineco que pide un investigador eh, y le pueden conceder una FPI asociada, ¿vale? Pueden, pueden conceder el, el, el proyecto con dinero para investigar y le pueden conceder con un contrato productivo ¿vale? sí. y entonces, el el investigador, pues, tú te presentas a, ese, a esa FPI. Normalmente solo te puedes presentar a una, así que lo, lo, lo interesante sería, pues, escribirle antes al investigador y mira, estoy eh, interesado en este proyecto, me puedes pasar más información. Y luego, pues, te valoran hasta 100 puntos, en los que tu expediente académico eh, te dan hasta 40 puntos y, eh, bueno, te pone a adecuación un candidato o candidata al proyecto de investigación 60 puntos, que es prácticamente el currículum, o tu bagaje o, o lo que hayas estado haciendo, durante tu etapa de formación. Eh, de todas formas, contratos predoctorales hay muchísimos y muchos tipos. Hay también contratos predoctorales de cada comunidad autónoma. Pues aquí la Junta de Andalucía saca el contrato, la comunidad autónoma de Madrid también saca. También eh, hay plan propio de cada universidad, lo que puedas acceder. O también hay contratos eh, de técnico, también de, de investigación, que yo creo que Genova también os podrá hablar muchísimo mejor eh, de esto que yo. Eh, a lo que también podéis pues, empezar a investigar por ahí y luego también decidir si os queréis quedar como técnico, o queréis hacer la tesis doctoral o lo que sea. Eh, yo como dije al principio de, de la charla, eh, bueno yo si tenéis esa curiosidad o si creéis que os gusta un poco la investigación, yo os animaría que lo intentarais. Obviamente biología tiene muchísimas salidas eh, y aunque la investigación solo sea una de ellas pues que no os desaniméis porque lo veáis como muy inalcanzable o como que no tenéis nota o lo que sea al final, bueno, si yo creo que tenéis entusiasmo y le ponéis ganas y os gusta de verdad eh, con, pues con ganas se puede tirar para adelante y seguro que, que os pueden... Que podéis conseguir algún contrato de cualquier tipo y ahora pues yo os había puesto aquí que, si las preguntas que quisierais os había dejado incluso mi correo por si queréis en algún momento preguntarme mmm, yo creo que en el fondo eh, la única diferencia que pueda tener yo a lo mejor, bueno no, hay muchísimas porque los profes aquí tienen mucha más experiencia pero al menos nosotros, la mayoría pues, hemos terminado hace relativamente poco, eh, entonces pues quizá como los, los contratos y las eh, la, los procedimientos van cambiando hay veces por ejemplo hace más años para pedir una CPI te pedían que estar ya preinscrito en un programa doctorado, ahora ya no te lo piden Así que un cosas cosa, por a lo mejor nosotros estamos un poco más familiarizados por haber accedido a ellos hace relativamente poco y os podemos resolver lo que queda. Así que, bueno, ya no tengo mucho más que decir, con esto termino de echarle. Bueno, pues, yo quería, por supuesto, darle las gracias a Pablo por la por la, está, la que que ha dado. Yo creo que explica todo de una manera súper cercana. Incluso si alguno de vosotros no habéis hecho una teología, se entiende perfectamente lo que cuenta. Darle la enhorabuena porque creo que es el caso perfecto de una persona que no se ha rendido para nada en lo que, en lo que era su sueño, que era, el, bueno, al principio no era su sueño, simplemente parecía que le gustaba. Y yo creo que ese es lo que, lo que él dice: ese busanillo, esa curiosidad por ir un poquito más allá e intentar averiguar qué es lo que hay, qué, qué preguntas nos podemos hacer. Y como veis, su bagaje es de aquí para allá y sobre todo sin parar, sin parar para poder llegar a alcanzar su sueño. También habéis visto que se aprende de los errores, que creo que eso es otro detalle muy importante, y el saber reconocer, oye, pues mira, este diseño experimental no era bueno, esto no me va a volver a pasar. A partir de ahora, cuando yo tenga que o sea responsable de un diseño experimental, voy a ser el yo el que vaya a buscar cómo hacerlo para no equivocarme, y para eso, lo que decía vuestra compañera, de buscar bibliografía, saber cómo se están haciendo las cosas, cómo se están haciendo las cosas en otros sitios, pues tenemos la suerte de que contamos con la experiencia de muchos investigadores que llevan trabajando muchos años para, para contestar preguntas similares. Entonces eso, que, que os baséis en la bibliografía, que consultéis. Y luego lo que dice él. Mmm, hay veces que bueno, se nos cierran algunas puertas, pero probablemente se nos abren otras. Y el hecho de que él haya seguido insistiendo y siguiendo, seguir en esa carrera, pues le ha permitido conseguir esa beca de FPI, la persona responsable ha visto lo que vosotros habéis visto hoy, un tío que no se rinde, un tío que ha seguido trabajando, cuando venía cuestas, pues había que sacar dinero donde fuera eh, y cuando le ha ido bien pues, pues habéis visto esa, ese fruto, esas publicaciones que yo creo que son pues, méritos eh, totalmente, totalmente merecidos en su caso. Eh, hacer hincapié en que las FPI las conceden a un investigador y el investigador decide a qué candidato se las da así que podéis tener una media normal de, de nota pero si tenéis muchos valores que al, que al, al, al investigador le gusten él puede proponeros como candidato para esa FPI ¿vale? y decir, pues yo elijo a esto y ese es el caso por ejemplo de, de Pablo él es muy modesto, me ha querido decir mucho de sus méritos pero yo creo que son muchos y creo que vosotros lo habéis visto se va a muestrear en la Antártida, ¿vale? que creo que más o menos eso lo habéis entendido. Así que de, de, del portil pasamos al trabajo en el Tessique, ahí en, el, en la cartuja, y de ahí pasamos a las Canarias y de ahí nos vamos a, a la Antártida. A lo mejor el año que viene podemos contar otra vez con él, con los siguientes eh, eh, matriculados en la asignatura de etología y nos contará un poquito más de qué está pasando con su tesis. Esto ya es un proyecto de tesis, probablemente Pablo dentro de cuatro años sea doctor, doctor en, en, bueno, en ecología, en etología, no sé exactamente en qué será, pero bueno, creo que lo será, lo será será el doctor y probablemente será el director de su, de su propio grupo dentro de un bueno, ahora sí, sí todo, todo vendrá, todo llegará por favor, hacedle las preguntas que vosotros queráis, lo tenéis a vuestra disposición me imagino que todos tenéis relleno el cuestionario, sí ¿verdad? así que tenemos un cuartito de hora más para que le preguntéis lo que vosotros queráis venga, animaros de los contratos hechos del SPI ¿Cómo te ha enterado? ¿Por qué plataforma ¿O qué te informaba de esto? Eh, eh, normalmente son eh, convocatorias que salen en el BOE, eh, publican PDF, pero yo era gracias a los foros de Precario, de verdad. O sea, eh, o sea hay, yo creo que hay, a lo mejor hay más plataformas que no... no sé pero si precario no es me lo mejor porque te suben directamente el BOE y te sale el listado entero de todos los proyectos conseguidos y de quién tiene FPI. Así que sin miedo lo que tenéis que hacer es buscar esas respuestas enviarle un correo electrónico que a lo mejor él te dice que no, pero te hizo, oh, conozco a alguien que puede ser perfecto para él. Y si tienes que enviar 30 correos, hazlo, porque de verdad que merece la pena. Sí, yo coincido, la web precario .org, y es un foro en el que tienen una parte específica para las FPU, una parte específica para las FPI, y además ahora eh, están en pleno procedimiento de las FPI. Eh, pues también la gente pregunta, oye, y las del año que viene ¿cuándo sale? porque yo sé que en septiembre me parece o así se pide, los investigadores pidieron ya los ¿no? proyectos para el próximo año y yo no sé si en verano sabrán si se han concedido no, no lo sé, ahí ya me pierdo yo un poco más pero en precario lo van se lo van Contando estupendamente, y además es lo que digo: es gente que, que está a lo mejor pidiendo convocatorias que las han pedido hace dos años que están en el y de ahí es como yo más me he enterado de todo lo que hay, más buscar y, sobre todo, coincido con lo que ha dicho Nova que es preguntar. Yo, los profes lo saben que yo soy muy pesado y nosotros somos muy pesados, yo creo. siempre estamos muy entro fregado y, y preguntando mucho. Porque los profes aquí están para pa ayudarnos en realidad. Y para poner nota también. Pero de verdad que siempre. Perdón. Siempre es bueno eso. Preguntar, no tener vergüenza. Entonces, después del matcher, cuando ahora que te han dado progresivamente la FPI, o sea, que hagas la FPI, ¿es como para hacer la tesis o va aparte? Sí, o, eh, es un. O, ¿Puedes hacer una sin hacer la otra? ¿Cómo? No, o sea, la FPI es un contrato predoctoral. No. Es un contrato para hacer la tesis ah, bueno. de, durante cuatro años. Tú te tienes que matricular en un programa doctoral y, claro, el el, IP, ¿no? el investigador principal del proyecto normalmente suele ser, o a lo mejor no siempre, ¿no? pero suele ser el que va a ser tu director o directora de tesis y, y, bueno, pues te guía un poco durante los cuatro años. Entonces, este contrato en concreto, eh, bueno, y la FPU también, eh, pues es para hacer el la tesis doctoral luego hay otros contratos también de unidades autónomas que también son para la tesis doctoral eh, y hay muchísimos. yo ahora mismo se me escapan hay algunos en, en Madrid creo que hay algunos que vienen de fondos europeos y las y, y muchas en, en, y creo que precarios también habla de él eh. bueno el, el ser, o sea, ser eh, beneficiario de una o, o obtener una FPI te asegura un contrato con una, con un, te pagan mensualmente durante cuatro años y el objetivo es que tú en esos cuatro años desarrolles tu tesis normalmente el, el doctorando como en este caso Pablo no elige su tema de la tesis sino que el proyecto para el cual se ha concedido el dinero con su contrato asociado eh, tiene ya un proyecto de tesis asociado entonces cuando él llegue a reunirse con no sé, no tú, Miguel te dirá pues mira el objetivo es lo que más o menos os ha contado y tienes que hacerlo, él puede hacer el diseño experimental y demás, pero tienes que llevar a cabo este proyecto. Por el camino pasan muchas cosas, y yo creo que cualquiera, por ejemplo lo está haciendo ahora o que no va también, pasan muchas cosas que te desvían a lo mejor del proyecto inicial, pero la idea es presentar una tesis sobre ese proyecto. Entonces, a los cuatro años, normalmente... Tú llegas y defiendes tu tesis ante un tribunal y a partir de ese momento eres doctor. Y ahora ya también viene el y el ahora qué, Ahí hay otros salto interesantes. Sí. Pero bueno, eso ya, ya, ya va más encaminado, eso normalmente más, va más encaminado. ¿Alguna duda más? Venga, decidme. Por aquí. Sí. ¿Sí? Venga, no sé qué haber hecho primero, pero vamos. El tema de buscar todo un botón deseado y un que experimental cuando se recuerda muchas veces lo bibliográfico y cosas así. ¿Cómo, cómo se te ocurre? O cómo conseguiste que te ¿cómo le vas a sacar? En, en mi caso fue, a ver, mi caso particular fue un poco diferente porque yo era un alumno interno ya de tercero con, con Pablo y fue el que me propone hacer un trabajo sin experimental. Yo a mí le había dicho que me gustaba mucho lo que hacía y colaborando con ellos pues, disfrutaba muchísimo, aprendía mucho y me lo propone él. Entonces, eh, supongo que no todo el mundo está metido en y no sé ahora cómo lo llevan quizás José voces pueden responder mejor pero normalmente sacar listas no el monográfico bibliográfico experimental creo que también puedes proponer temas exactamente es, es la normal única normal. forma de que antes de que no te pueda no entra a competir con otro alumno por ese mismo tema claro proponer tú el tema mm -hmm. proponer, sí, claro. la, claro. pues, la propuesta de tema sobre todo va asociada a que tú vayas al sitio correcto con la propuesta correcta entonces normalmente se suele hablar antes con el profesor es decir, a ver, en qué estás trabajando tú, podría ayudarte en este tema y hacer algo relacionado con eso. Entonces, es verdad que tengo que decir, y aquí hablo ya como profesora, no como alumna que pasó por aquí hace, hace tiempo, es que los profesores nos encontramos con mucha gente que no tiene, no tiene muchas ganas de trabajar. Alguna gente, por supuesto, hacen trabajos maravillosos. Pero cuando te encuentras con una persona que no tiene implicación y que no viene al laboratorio a desarrollar su TCG pues da muchas veces da un poquito de corazón entonces, si lo tenéis claro y queréis hacer un trabajo de investigación lo que tenéis que hacer es acercaros a los departamentos, acercar hablar con los profesores y sobre todo, bueno, Genova lo va a contar en el próximo seminario, dedicarle tiempo dedicarle tiempo porque un trabajo de investigación no es lo mismo que un trabajo de laboratorio ahora, creo que también Génova os va a contar en su seminario la diferencia entre una cosa y la otra, de tiempo, de dedicación de, de muchas cosas que implican hacer un TCG eh, experimental. Entonces, si lo tenéis claro, no dudéis, no dudéis, porque normalmente un trabajo bibliográfico puede ser precioso, podéis aprender muchísimo, pero la investigación no es la misma. Y lo que se aprende, a lo mejor tampoco es lo mismo. De todas formas, en el trabajo de investigación, ya veis, la búsqueda bibliográfica la tenéis que tener totalmente al día y tenéis que hacerla igualmente, en todo caso que supone un poquito más de, de, de esfuerzo. Pero eso. Las dos posibilidades están ahí y vosotros tenéis que decidir. ¿Hay un contrato? O sea, ¿contra los tres doctorales que no supongan hacer el doctorado? No. <risa> claro, no. ¿Cuando, cuando la persona ya termina en el master, que se trabaja en su auto pero no. Sí. El doctorado. O sea, que no, lo quiero hacer el doctorado a uno, no lo sabes. Sí, puedes entrar a lo mejor contrato de técnico o... Eso muchas veces pasa que a lo mejor un grupo de investigación pues no tiene una persona para el doctorado y a lo mejor o saca un contrato de técnico primero en la que se presenta alguien que a lo mejor pues quiere probar un poco y, y, y luego pues tiene posibilidad de pedir un contrato de doctorado. Entonces trabaja el técnico al principio se conoce también, pues, él conoce el grupo, él conoce cómo trabaja el grupo y si le gusta pues luego sigue sí, o no. O sea, sé que hay contratos de técnico que, que, que os van a comentar, vamos, en vale, que no va a y, y, y ahí habrá un montón, ¿no? que se puede se puede investigar sin tener en mente algún doctorado de primera. Por desgracia ahora mismo en el fondo ese tipo de contratos son más típicos porque es muy difícil por el tema del poco dinero que hay que te den un contrato de tipo FPI, entonces suelen dar contratitos muy malos de, de técnico durante un año, dos años. Entonces, bueno, pues la gente viene y durante un año, o dos años está haciendo investigación a nivel, a nivel doctoral exactamente igual que lo que puede hacer Pablo, pero eso no le asegura hacer la tesis, cosa que algunas veces es una desventaja muy grande. ¿vale? Si quieres probar está bien como un mecanismo, pero hay gente que necesita o le gustaría mucho hacer la tesis y tiene que hacer eso, a esos contratos. Más Ahí había un chico... Sí, yo tengo una pregunta que, vamos, es de una de las partes de la charla cuando, cuando dices que te pones en contacto con el grupo de, de Gran Canaria para lo del DC, ¿cómo surge eso exactamente? En plan, ¿tú cómo te enteras de ese proyecto y cómo, y, y, yo qué sé? En plan, ¿cómo te dicen a ti? Bueno, pues montan un experimento a partir de, de conocerte nada por el currículum y eso. Claro, eh, a ver, realmente yo conozco este grupo... Lo bueno, como habíamos comentado antes, es moverse. Y tú vas viendo, a lo mejor, por centros de investigación, puedes ver la, la línea de investigación que lleva cada grupo. Yo, por suerte, en ese centro, tenía un amigo eh, que estaba eh, haciendo, empezando la tesis allí, que conocía este grupo. Y fue el que me dijo, oye, este grupo está trabajando con este tema y quiere mi mente para empezar pues, este, este trabajo. Y yo contacté con ellos. Entonces, yo primero entro a trabajar eh, en el campo, con el, o sea, yo el, el muestreo de lagarto gigante de Gran Canaria no lo diseñé yo, lo diseñó mi compañero con el que yo trabajé. Eh, y yo entré primero a trabajar en el campo con él. El trabajo de campo, de poner trampas, eh, coger lagarto, medirlo, tal, no sé qué. Y luego, eh, cuando yo llevaba un tiempo trabajando con ellos, es cuando se me propone, porque ese trabajo no lo podía hacer mi compañero, porque su línea de tesis era otra se me propone, oye, tú quieres hacer este muestro, hay que hacerlo, porque no sabemos, qué o sea, no tenemos información de qué está pasando con estas dos especies, ¿lo quieres hacer? Y claro, obviamente, dije que sí, o sea, eh, y al final, pues bueno, eh, yo creo que es cuestión de, muchas veces, de, de escribir a, la, a, a los investigadores y, y a la gente que está trabajando en los centros, o, no tiene por qué salir y me principal, sino bueno, y, y empezar, pues bueno, a, a conocerlo los que te conozcan. Sí que es cierto en este caso es más complejo. Bueno, tú no sabes si te va a gustar la línea y te tienes que ir a Gran Canaria, como yo. O sea, que yo en ese momento estaba en Madrid, trabajando en Decalón. Lo que pasa es que dije, o, o lo hago ahora, o me quedo en un toda la todavía. O no, no lo sé. O sea, eh, pero... y vi el salto. Entonces, pues, te arriesgas un poco y al final, pues, las cosas pueden salir bien. O no también, pero que no salgan bien no quiere decir que ya sea el final. La cuestión es que preguntéis, que buscáis y que se haya empezado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene? ¿Qué al no tiene en la <risa> carrera. Ahí directamente. ¡Qué dolor. 6,57. ¿No? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Quién es más? <risa> Yo, la además no recuerdo la vecina en concreto. 8 eh, con eh, algo, no recuerdo, 8 con algo tenía el máster. Pero de todas formas, ten en cuenta que la nota del máster hace un año solo, bueno, al menos mi máster de un año, no vale tanto como 4 años de carrera. Entonces, no, no se hace una media de las dos notas, sino una cuenta más que otra. O los 4 años de grado cuentan más que. Al final fue el número de crédito la nota que tiene. Claro, tiene 4 años, a un 6,5. Son 240 créditos a 6.5 y después los otros 60 son lo equivalente al máster. El cómputo de esos 300 créditos que no vete a acceder a un doctorado es lo que te cuento. Venga, más cosas. Ya casi no pasa. A ver, ahí Para hablar de un máster, ¿qué conviene? ¿Que haces aquí en un curso asociado a bueno o en el extranjero o en un A ver, eh, hay que tener en cuenta, yo creo, eh, es una. Ya. Yo te voy a intentar responder con experiencia un poco y con lo que yo creo, pero, pero puede ser que otra gente opine cosas diferentes. Hay que tener en cuenta que la situación de investigación en España es más complicada que normalmente a lo mejor en otros países como pues Inglaterra o cosas así. Entonces, sí que es cierto. Además, también te digo que eh, durante el doctorado te, te piden que hagas instancias en el extranjero, o sea que al final fuera te vas a tener que ir. Si tiene buen nivel de inglés, que eso es también súper importante, y te puedes ir fuera, eh, eso es súper enriquecedor eh, Luego hay muchas maneras de volver si quieres volver, o sea, porque hay bueno, contratos postdoctorales a lo mejor de, pues, que se traen investigadores cuando ya han... Yo tengo un compañero de máster que le salió la oportunidad de, de hacer el... Bueno, tengo dos amigos ahora, uno que hizo el máster fuera, en Alemania, eh, y haciendo el máster allí en Alemania, pues se ha quedado un grupo de investigación y está haciendo la tesis ahora. Y tengo otro amigo que hizo el máster conmigo y conseguí un contrato productivo con en Australia. Y está allí trabajando en Australia. También hay que querer irse a cuatro años en Australia, pero bueno, para mí, eh, a mí está un poco de ético, pero yo creo que es una experiencia súper bonita. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que aunque en el extranjero eh, a lo mejor haya más posibilidades, por así decirlo, aquí también es muy bueno, porque a pesar de que no. Eh, según tengo entendido, a pesar de que aquí no se da tanto dinero para la investigación, el nivel de investigación en español, o sea, la calidad es bastante alto, porque al final la gente, pues, aunque no tenga mucho dinero, pues hace lo que puede y mira para adelante. Entonces aquí hay gente muy buena. Si conoces un grupo fuera, no te da miedo irte eh, y crees que puedes ir para adelante viendo por ahí, sería genial. Claro, es súper enriquecedor y además, pues, bueno, el idioma lo vas a mejorar muchísimo afuera también. Si no, aquí también es grupo. Buenísimo, que te da la oportunidad de irte fuera de estancia tres meses, cuatro meses, ya que fuera te vas a tener que ir seguro. Parece que Australia si no vimos... Ay, no, Australia ¿Qué tal no sabe? Pues yo he estado, pero. Paco. En Nueva Zelanda, creo que es eso. Eh, Gema Nueva Zelanda, Paco Australia, yo. Estados Unidos. Ah, bueno. <risa> claro, vale. más preguntas Sí no. Eh, bueno, la verdad es que era, mi posición era, si no, no está muy bien hecho la pregunta, eh, la posición era de técnico, eh, pero eh, bueno, yo estuve al principio autónomo, eh, porque, bueno, pues sí, si, circunstancias del grupo, pues hay veces que la situación, como en el, el foro al que tenéis que subir eh, aquí en España, por desgracia, es muy precaria, y hay veces, bueno, que los contratos no son muy buenos no era un contrato como, como técnico como tal pero prácticamente hacía las funciones de técnico y estaba pues, cada vez era de autónomo y... tenía un poquito para vivir sí. <risa> yo, si os soy sincero eh, sí que es cierto que cuando te quieres dedicar a esto bueno, pues, al final eh, se accede a, a muchas veces a situaciones súper. Eh, difíciles e injustas pero mmm, yo creo que no hay que a, a pesar de que yo lo haya hecho creo que no hay no, creo, no lo sé, no lo sé decir pero yo creo que no hay que hacerlo porque al final eh, esto es un trabajo súper digno en el que eh, obviamente pues, no, nos merecemos y todo el mundo se merece que le paguen por ello y que le paguen eh, dignamente y con, yo sé, pues, con un sueldo que te dé para, para vivir y bueno, pues hay gente que decide, de verdad, porque yo lo decidí irme allí con esas condiciones, no me las encontré de sorpresa. Yo sabía lo que iba y aún así lo hice. Yo tenía una situación muy diferente a la que a lo mejor tenéis vosotros y vosotras eh, cuando terminéis. Y yo dije, bueno, o me voy ahora o a lo mejor, yo mmm, qué sé, es la última oportunidad que tengo para dedicarme a esto, si quiero o no, no lo sé. Pero se me pasó así por la cabeza y me lancé. Eh, luego me sale otra oportunidad y ya está. Pero, pero hay veces que, bueno, que se accede un poco a hacer cosas que no deberían hacer. También eso enriquece tu currículum. Al final, estar en esa situación de un en tiempo, al final tu currículum crece, aunque a lo mejor en el banco las cosas vayan un poco peor, pero ¿se debe hacer o no? Bueno, pues a lo mejor ese, ese pequeño contrato te dio paso a que la persona que te contrató con un PPPI dijera: Pues tiene mucho mérito lo que estás ...que no es posible decir algo. ...simplemente, bueno, felicitarte, me ha dado mucha alegría Gracias. verte de nuevo... ...y creo que para todos vosotros, pues es un ejemplo de una persona... ...que no teniendo una nota brillante en la carrera, ¿no? pues ...por muchas razones, porque a uno a lo mejor muchas asignaturas no le gustan... ...no, o no está motivado, no ha encontrado su camino como pues toda esa trayectoria de esfuerzo, sacrificio, sobre todo como él ha dicho también, de pasión, te tienes que tener ese gusanillo y te tiene que gustar y no te tiene que importar pues estar trabajando e irse pues de, de gratis, ¿no? Como, como comentaba él a Canarias y buscarse la vida para hacer realmente lo que te gusta, ¿no? Entonces ese, ese es el secreto, evidentemente pues si tenéis buenas notas tendréis más fácil porque... Podréis elegir directamente una, una beca, ¿no? Pero, pero realmente pues un ejemplo y digno de, de felicitar, porque bueno, yo lo conocía de, eh, de hace algunos años y tenía un poco perdida la pista, sabía que te habían concedido la FPI y me dio mucha alegría porque es muy trabajador, muy responsable y realmente pues disfruta con lo que hace, que es al final el el secreto de todo intentar hacer lo que a uno le gusta y no decir no, es que esto no tiene salida, no, tiene la salida que tú te quieras buscar. Entonces, ánimo con lo que queráis hacer, intentarlo por lo menos, que no os quede decir, pues no lo intenté, no, no siempre pues también tiene que influir la suerte, pero la suerte hay que buscarla. Y si él no hubiera, eso hubiera ido a Canarias, no hubiera buscado, no hubiera trabajado su TFG, no hubiera estado haciendo su máster, pues posiblemente no le hubiera salido la oportunidad de la FPI, porque la oportunidad de la FPI se la ha buscado con su trabajo, su esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un ejemplo para todos y, y de verdad que me da, me da mucha alegría que esté, que esté aquí y que nos haya contado Yo quería decir que yo conozco desde que era Algunos ya han ayuditos y lo habéis visto, pero otros de vosotros habéis nacido como el bueno Había un grupo de alumnos, sobre todo, que colaboraba mmm, mucho con la biblioteca. En el trabajo haciendo eh, algunos mensajes. Siempre, o sea, su espíritu, <tis> el espíritu que está demostrando en la investigación y el corazón, la constancia pues la colaboración también lo hace a todos los niveles, ¿no? Y eso es de valorar, ¿no? Y desde aquí desde trae, aunque ya la función de trae, yo lo que el trae, y te no, su colaboración, pues iniciando y escuchando y a todos vosotros, pues... Eh, tenemos que terminar ya, hay mucha gente que se tiene que ir a comer porque tiene clase. Daros las gracias a todos, por favor, los cuestionarios me los entregáis todos. Daros las gracias y nos vemos otra vez. Pues, a, a